El planeta parece transformarse durante la noche Y es ahí donde surgen extrañas criaturas y fenómenos que no podemos explicar El video que veremos a continuación sucedió en Colombia Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack, investigador Únete al team Alerta por una criatura extraña en Colombia. La noche cae sobre Colombia. Y en las regiones más inhóspitas nadie pensaría que pudieran surgir criaturas inimaginables. Seres que se apoderan de la oscuridad para salir a donde el hombre reina durante el día. A veces, solo a veces, alguien está en el momento exacto y con posibilidades de grabar lo inexplicable. Sucedió el 21 de octubre del año pasado, en un ingenio azucarero a altas horas de la madrugada. Eric García, quien me mandó este material, relata que un familiar de su novia fue quien pudo captar esta inquietante criatura. Al revisar el video con detenimiento, surgió una escalofriante revelación. En los primeros instantes, las luces del auto dejan ver que aquella criatura parece estar alimentándose del cuerpo de un animal al momento de verse sorprendido retrocede con extraños santos la criatura parecería tener el cabello muy largo y su actitud es similar a la de un animal pero también podemos notar una especie de manta que cubre su cuerpo El video apenas dura unos segundos, para después cortar sin antes ver qué sucedió con aquella extraña criatura que apareció entre la caña de azúcar en Colombia. ¿Ustedes qué creen que sea esto? Comenzaremos la investigación.